Puebla se pinta de blanco. Alrededor de las 5 de la tarde, el pasado sábado 15 de enero, en la metrópoli poblana comenzó a granizar, la primera del año. Lo cual seguramente afectó el día a más de un poblano. El cielo ya anunciaba que comenzaría a llover. Sin embargo, la sorpresa fue con las primeras gotas de lluvia las piedras de hielo que cayeron al unísono automovilistas, peatones, mascotas, árboles y ropa olvidada, entre otros, resintieron los fuertes pedriscos que vistieron parques, calles, azoteas, banquetas y en general toda la ciudad de blanco. A pesar de la estampa, que en ese momento el granizo dejó en la ciudad, aún no hay reportes sobre afectaciones como árboles caídos o encharcamientos superiores a los normales. No obstante, no hay que dejar de lado que pueden existir coladeras tapadas.